Hola a todos, mi nombre es Rommel Beitía y estos son los titulares del mundo. A esta hora 5.30 pm, jueves 30 de septiembre de 2021, de inmediato vamos con internacionales. El mundo España, después de 10 días brotando del volcán Cumbre Vieja, la lava cae al mar desde un acantilado. Esta lava crea un delta de 500 metros y de color al mar. BBC Mundo Países Bajos, los habitantes más altos del mundo se están encogiendo y los científicos quieren saber por qué. Noticias Univision, el Kilauea, uno de los volcanes más activos del planeta, entró en erupción en la Isla Grande de Hawái. Noticias Telemundo, una cuidadora lanzó al suelo un bebé de un año y le causó varias fracturas. The Freedom Post, la eurodiputada Beatriz Becerra, rechazó este jueves que la Unión Europea designara una misión de observación para las elecciones del 21 de noviembre en Venezuela, por considerar que carecen de mínimos democráticos. Por su parte, la Unión Europea aseguró este jueves que sus demandas al gobierno venezolano para superar la crisis política que vive el país no han cambiado, pese a enviar una misión de observación electoral a los comicios locales y regionales del 21 de noviembre. Radio Dinámica Ecuador, el servicio de pesca y vida silvestre de Estados Unidos declara extintos al espléndido pájaro carpintero de pico de marfil junto a 22 aves, peces y otras especies más. CNN en español, un estudio reveló que uno de cada tres sobrevivientes de COVID-19 ha sufrido síntomas de tres a 6 meses luego de infectarse. Listín diario, la justicia francesa condenó este jueves al expresidente conservador Nicolás Sarkozy a un año de cárcel por financiación ilegal de campaña tras haber excedido el límite de gastos autorizados en las elecciones presidenciales de 2012. Noticias Telemundo. Sigue la búsqueda de Milla Marcano, la joven de 19 años desaparecida en Orlando hace cuatro días. Radio Dinámica Ecuador. El presidente Guillermo Lazo respondió este miércoles 29 de septiembre de 2021 a las muertes en la penitenciaría del litoral en Guayaquil con un nuevo decreto de estado de excepción en todo el sistema carcelario del país. Alt Media Ok. El Estado de Florida entabló este martes una demanda contra la administración del presidente Biden por las políticas migratorias de su gobierno. Descifrando la guerra, Francia amenaza con represalias en Bruselas a Reino Unido y la isla de Jersey por cancelar licencias de pesca acordadas en el Brexit. Nacionales en COVID-2021, el país tendría que duplicar su Producto Interno Bruto para que todos salgan de la pobreza extrema y entren en situación de pobreza. The Freedom Post, venezolanos se quedarán sin banca digital por 10 horas o más debido a la reconversión monetaria. Tal cual, familiares del General Raúl Baduel denuncian nuevo traslado a otra sede del SEBIN. La prensa de Lara, nueva reconversión monetaria en Venezuela, desata compras nerviosas y temor en comerciantes. COVID-19, el doctor José Félix Oleta, epidemiólogo y exministro de Salud, criticó el día de ayer en una entrevista para El Nacional la idea de aliviar las restricciones en los últimos meses del año porque podría empeorar la pandemia. Por su parte, la doctora María Gabriela Guercio expresó, su preocupación en su cuenta de Twitter al comentar que hay más de 12.812 pacientes hospitalizados y que las clínicas están a su máxima capacidad. Hasta aquí los titulares del mundo, nos escuchamos mañana en una nueva edición, muchísimas gracias.